Días de la boda, estrena la película del príncipe Harry y Meghan Markle. Esta noche a las 23, Lifetime me presenta la realización de la película Harry y Meghan, Un amor real, la historia de amor entre el príncipe de Inglaterra y la actriz norteamericana, la cual estrena tres días antes de que la boda real se lleve a cabo el 19 de mayo del 2018. Protagonizada por Murray Fraser, The Lodge, como el príncipe Harry y Parisa Fitzsenley, Midnight Texas, en la piel de Meghan Markle, la película cuenta la historia de la pareja desde el momento en que se conocieron después de ser presentados por amigos, sus primeros meses de noviazgo, cuando fueron capaces de mantener su romance en secreto. Y finalmente, la intensa atención de los medios mundiales que rodea su relación y la vida de Meghan como una actriz estadounidense divorciada. Harry Meghan también está protagonizada por Steve Walter. ¿Quién interpretará al príncipe Carlos, Bonnie Soper como Lady Di, Burgess Sabernetti como el príncipe William, Laura Mitchell como Kate Middleton, Maggie Sujibun como la reina Elizabeth y, Deborah Ramsay como Camilla Bogoles, Preston Jacob Caruat como el príncipe George y Briella Wintraub como la princesa Charlotte?. Menajuda dirige este guion escrito por Scarlett Lasse y Terrence Cole. Y en tanto, el filme fue producido por Crown Productions y Laitos Pictures para Lifetime con Meredith Finn y Michelle Ways como productoras ejecutivas.